Hola a todos bienvenidos a un nuevo video de Meliket Blog y en este video les compartiré el significado de soñar con videojuegos. Si has tenido este sueño recurrente a continuación te mencionaré las interpretaciones. Soñar con videojuegos. Indica que somos personas fantasiosas y que nos gusta recrearnos en nuestros propios pensamientos. Tendemos a evadirnos de la realidad viviendo en nuestro mundo. Y sin hacer mucho ni pretender solucionarlo. Soñar que estés en un videojuego. Significa que tienes madurez al afrontar tus problemas sin la ayuda de nadie, te sientes un héroe y piensas que nada te podrá detener, pero puede ser que caigas en jugar con los sentimientos de los demás. Soñar con ver videojuego. Significa que tienes un gran deseo por volver a encontrarte con tus amigos de la infancia. Tú quieres revivir esos momentos. Soñar con videojuegos y que ganas una jugada refleja que eres una persona competitiva en todos los aspectos de la vida. Te tomas todo lo que haces en serio y siempre pretendes ser mejor que los demás. Soñar con una consola de videojuego. Significa que tienes que solucionar ciertos problemas que te están consumiendo, pues este dispositivo denota que te has sumergido demasiado en tu mundo y puedes caer a una depresión. Soñar con videojuego de guerra. Esto simboliza que eres una persona que usa la violencia para solucionar los conflictos y no te gusta perder y que además te gusta juzgar a los demás sin mirarte a ti mismo. Soñar con videojuego de terror. Simboliza los miedos que tienes que son producto de tu imaginación y que están apareciendo, pero, que impulsan a que pronto te lleguen oportunidades para mejorar tus ingresos. Soñar con comprar videojuego. Indica que tienes la ilusión de superarte y que por ello luchas para alcanzar tus metas y que además un nuevo integrante a la familia puede llegar. Soñar con jugar videojuego pirata o ilegal. Hace de notar que tenemos la capacidad de manipular a otros, consiguiendo así nuestros objetivos pero a la vez nos hace pensar en que debemos ser más considerados y respetar las reglas establecidas socialmente. Y recuerda aunque no se tenga afinidad hacia los videojuegos, también podemos soñar con ellos y esto puede tener un significado en nuestras vidas que no estamos entendiendo del todo, por lo tanto es importante interpretar y entender este sueño, solo tienes que observar qué haces en tu